hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos hoy os traemos una receta un bizcocho de fresas realmente este bizcocho lo podemos hacer con cualquier fruta que esté de temporada podemos utilizar melocotones nectarinas manzanas un poco lo que se nos ocurra y adaptarlo a nuestro gusto ¿Qué vamos a necesitar para que veáis que utilizo más harinas aparte de la avena, voy a utilizar 60 gramos de harina de arroz y 60 gramos de maicena, que también puede ser harina de maíz. Una cucharadita de levadura, lino y agua, en este caso 3 cucharadas de lino y 9 de agua. Recordad, una de lino por 3 de agua equivaldría a un huevo, 3 plátanos y 120 o 150 gramos de fruta a nuestra elección. Recordad que podéis sustituir la harina por cualquier otra harina que vosotros podáis consumir, o queráis o tengáis por casa. <risa> la receta es tan sencilla como mezclar el lino con el agua hasta conseguir una textura gelatinosa tipo huevo... Pelar los plátanos, poner todos los ingredientes excepto la fruta en una trituradora y pasarlo por la trituradora. Después troceamos las fresas y lo añadimos a la mezcla. Ponemos toda la mezcla en un molde, en nuestro caso siempre utilizamos uno de silicona, que por cierto me gustaría preguntaros, mis moldes de silicona siempre se quedan al final bastante feotes de tanto utilizarlos, ¿tenéis algún truco para que vuelvan a estar como el primer día? Y nos llevamos la mezcla al horno, previamente precalentado, a 180 grados durante 40 minutos. Y ya estaría. Aquí os enseño cómo quedaría el bizcocho al rato de salir, que todavía está calentito. Al ser un bizcocho de fruta queda como bastante mojado. Sin embargo, os recomiendo tomar este bizcocho después de un par de horitas en el frigorífico para que esté bien fresquito. Y como veis, la textura no tiene nada que ver. Este otro corte es al día siguiente, después de haberlo sacado de la nevera. Está delicioso y súper dulce gracias al plátano. Y a vosotros, ¿qué os gustan este tipo de bizcochos? ¿Os vais a atrever a probarlo? ¿Con qué fruta haríais el bizcocho? Dejadnoslo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad, como siempre, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.